Hola a todos, este es mi cuarto video loquendo. Ya hice las partes anteriores de los actores del doblaje de Soy una bestia. Hoy haré la cuarta. Los actores originales están en la descripción. La primera actriz que tenemos es Gaby Wheeler. Esta hizo la voz de Divide el Laboratorio de Dexter y Mailing Lee de Sakura Card Captors. Y luego hará las voces de Sainodictis y Dinogalerics. Otro actor del que hablaré es Eduardo Tejedo. Este hizo la voz del señor López de a la obra Isasu de El Rey León. Y luego hará las voces del ave elefante, del Arsino Perayur y de los Otro actor del que hablaré es Antonio Otis. Este hizo la voz de Scott de Los Imaginadores, Flynn y Flan de My Little Pony y Singo de La Guardia del León. Y luego hará las voces del Procoptodon, Tilakos Nilus, el Alca Gigante y sintetosera Otro actor del que voy a hablar es Sergio Saliva. Este hizo la voz de Smith y de los Imaginadores, la de Jack Skeleton y la voz de Yanja de la Guardia del León. Y luego hará las voces del cipaterio Homoterio, Pelagorgis, Andreus Arcus, el Esmoterio y la Moa Gigante. Otro actor del que hablaré es Manuel Díaz. Este hizo la voz de Austin de Gans y la voz de Jaya de la Guardia del León. Y luego hará las voces del Foros Raco, Nuranagus, Ambulocetus y Paquisetus. Otro actor del que voy a hablar es José Lavat. Este hizo la voz del narrador de la saga de Dragon Ball y Santa Atroz del extraño mundo de Jack. Y luego hará la voz de la Gigantophis. Otro actor del que voy a hablar es Ricardo Murguía. Este hizo la voz del hombre lobo del extraño mundo de Jack. Y luego hará la voz del megalodonte. Bueno, eso es todo. Denle me gusta, y suscríbanse. Y la otra secuela se llamará, Soy un paleozolco. Adiós, que Dios los bendiga.